Se ve, ¿no? Bueno. Martín. Bueno, buenos días a todos. Eh, bueno, recordaros que los fines estatutarios de nuestra asociación eh, son atención y orientación a los afectados por la telangiectasia hemorrágica hereditaria y a sus familias, promover y difundir la investigación sobre la enfermedad y el conocimiento de la enfermedad por la sociedad establecer comunicación con otras entidades y asociaciones de pacientes y desarrollar actividades destinadas a recaudar fondos para mantener la actividad asociativa. En esta memoria más eh, formal eh, que enviamos al Ministerio, eh, hemos, eh, hemos reorganizado todo en, en cuatro tipos de actividades diferentes. La primera actividad eh, es la que hemos denominado investigación clínica de la, del la HHT. Eh, los, servicios en, en la los servicios comprendidos en la actividad. Los servicios comprendidos en la actividad son la ampliación y fomento de la red de médicos de medicina interna a nivel nacional e internacional, que trabajan de forma coordinada en el seguimiento de los pacientes de HHT. Asimismo, eh, la ampliación y el fomento de grupos de trabajo por disciplinas relacionadas con la enfermedad. Eh, diferenciando un poco desde aparato respiratorio, afectación neurológica, hepática o afectación gastrointestinal, excluyendo el hígado. En estos grupos se pretende llegar a unas guías de consenso de actuación tanto en la metodología del chequeo médico como en el seguimiento y el tratamiento de los pacientes. Asimismo, estamos creando y apoyando una difusión en red de otorrinos en España, queden cobertura sanitaria eficaz a los afectados y apliquen criterios consensuados para el tratamiento de los pacientes de HHT. Estamos promoviendo también ensayos clínicos y estudios piloto con fármacos de segundo uso, es decir, ya utilizados previamente en otras indicaciones y de los que se tiene ya una base preclínica. En esta actividad, eh, los equipos multidisciplinares que han intervenido han sido los hospitales de Sierra Llana, Ramón y Cajal, Fundación Alcorcón, ambos en Madrid, Sierra Llana en, en Santander, disculpad, Belviche de Barcelona, Insular Materno Infantil de Gran Canaria, Universitario de Salamanca, Hospital AFE de Valencia, Departamento de Bioquímica y Molecular Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, y, por supuesto, el laboratorio 109 del CIB Margarita Salas, donde se realiza la investigación de nuevos fármacos que pueden ser aplicados a nuestra enfermedad, a la enfermedad de HHT. Deciros, como os voy a, a comentar en, en la memoria, que prácticamente, salvo el, el acuerdo que tenemos vinculado con el Centro de Investigaciones Científicas del CIB, eh, todo este trabajo se realiza de manera voluntaria, tanto por científicos como médicos, miembros de la, de la asociación o colaboradores. Es decir, que no, no pagamos a nadie por este tipo de, de investigación ni de trabajo. Los beneficiarios de la actividad, por tanto, son todos los pacientes y familiares afectados por la enfermedad y que han sido atendidos en los hospitales de, de referencia. Pasamos a la segunda actividad, una, una actividad que está eh, directamente vinculada con el Centro, Superior, el Centro Superior de Investigaciones Científicas y el Laboratorio 109, eh, liderado por el equipo de la doctora Luisa María Botella. Eh, se titula Diagnóstico Genético de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria, (HHT) el genoma de HHT. Y los servicios comprendidos en la actividad han sido la investigación sobre nuevos fármacos como posibles agentes terapéuticos de HHT, que ahora os comentaré, análisis genético de mutaciones de familias con caso índice y familias nuevas, Identificación de nuevos marcadores genéticos de la enfermedad. Identificación también de alteraciones en el proceso de la hemostasia en HHT. Y el estudio también de células madre para limitar la formación de malformaciones arteriovenosas. En esta breve descripción de la actividad, os comentamos que se han realizado nuevos estudios genéticos y biológicos que permiten conocer y comprender mejor la génesis, la evolución y el tratamiento de la enfermedad. Y se están realizando investigaciones sobre... Esta parte es bastante interesante, lleva más tiempo, pero es el segundo uso de fármacos que puedan ser utilizados en pacientes afectados por HHT. Este tipo de, de investigación está siguiendo, por un lado, la vía de estimulación de los genes afectados, endoglina endoclin, y ALK1, en el caso del medicamento del base Por otro lado, en la vía de la antiangiogénesis, se está utilizando la investigación con propranolol y timolol, que son betabloqueantes adrenérgicos y más, recien, y más recientemente, aunque igual lo habéis oído, porque ya se han comentado en, otros, en otras asambleas y estudios médicos, indicios, eh, perdón, inicios de ensayos preclínicos con el tansilato que inhibe la ruta del FGF. Asimismo... Eh, se está haciendo investigación sobre la identificación genética de, de mutaciones en endoglina, ALK1 y SMAD4, las principales de HHT tanto 1 como 2, eh, y de cuántas muestras son remitidas al, al CSIC. Hay que decir que no solamente son muestras enviadas de, desde hospitales españoles, sino que también tenemos eh, muestras que se envían de Latinoamérica y los, los, los países de los que se han recibido han sido Argentina, Uruguay y Costa Rica. Además se ha incorporado un estudio genómico, el llamado genoma de HHT, donde se está secuenciando todo el genoma, todo el genoma perdón, eh, de extensos fragmentos de cromosomas donde se localizan genes causantes de HHT. No solo endoglina, ALK1 y SMAD4, sino además GDF2 y RASA1 que son causantes de las variantes HHT5 y eh, bueno, malformaciones capilares y malformaciones arteriovenosas. Se está haciendo una revisión exhaustiva, se ha hecho, mejor dicho, de biomarcadores de plasma para la identificación de variables relacionadas con el diagnóstico de HHT. Se ha realizado investigación y análisis sobre el efecto de la angiogénesis aumentando endoglina eh, e investigando y analizando modelos en ratón deficientes en endoglina o LK1 por el grupo de investigación de fisiopatología cardiovascular y renal en la Universidad de Salamanca. Y en la Universidad de Granada se está realizando, se ha realizado un análisis de moléculas RNA no codificantes presentes en los exoxomas asociados a HHT y de una serie de micro RNAs que constituyen una firma molecular diferenciadora entre HHT1 y HHT2 sanos. Vale. La firma tiene y nos han dicho un valor diagnóstico funcional y terapéutico en la Universidad de Granada. Paso a comentaros que en, este, en esta eh, actividad eh, vinculada al diagnóstico genético de HHT, el genoma de HHT, directamente eh, en colaboración con el laboratorio de 109, se han publicado eh, tres eh, artículos importantes en, en revistas eh, de gran prestigio. Eh, son artículos en inglés y mi inglés no es muy bueno, así que no os lo, no, lo siento, no os los voy a, a descifrar, lo, te, lo tenéis aquí en la, en la pantalla. y Se ha publicado y se ha apoyado la segunda guía y nuevas recomendaciones publicadas en la revista eh, americana Annals of International Medicine, que tiene como objetivo favorecer el diagnóstico y manejo terapéutico de los pacientes con HHT por parte de la comunidad eh, médica internacional. En este sentido, esta actividad hace que pues os digamos que nos mostramos plenamente satisfechos y creemos que el grado de cumplimiento de esta actividad ha sido superior al, al 90%. En cuanto a la actividad C3 del año eh, pasado, eh, que le hemos titulado Difusión e Información de la Enfermedad a Nivel Nacional e Internacional, tenemos por un lado mmm, una difusión a nivel nacional y europeo, información y concienciación de enfermedades raras al personal sanitario español, Conocimiento y estrechamiento de lazos con asociaciones de HHT en países en países perdón, latinoamericanos y europeos. Participación y colaboración de las asociaciones de enfermedades raras en actividades y foros con la finalidad de difundir y concienciar en temas relacionados con las enfermedades raras, así como en actos relacionados con, el, con la celebración del Día Internacional de las Enfermedades Raras en 18 de febrero. Hemos eh, estado también presente en la organización de diferentes eventos y recaudación de fondos. Eh, más adelante, nuestra secretaria, Esther, os va a explicar eh, estas actividades de manera más desarrollada. Eh, la base de, todo, de, todo, de toda esta actividad ha sido conocer la enfermedad al mayor número, dar a conocer perdón, la enfermedad al mayor número de personas y colectivos posibles a través de distintas publicaciones, talleres y medios de comunicación, establecer contactos con otras organizaciones y asociaciones de enfermedades raras. Somos miembros y participamos activo, activamente en FEDER, eh, somos miembros de la Asociación HHT Europa. Eh, miembros de Eurordis, que es la Asociación de Enfermedades Raras, eh, así como de Bastern, eh, os lo digo porque claro, todo el mundo no, no controla to todas estas siglas, Vastern es la, la Asociación Europea de Enfermedades Vasculares y además tenemos eh, dentro del grupo de, de pacientes eh, un delegado que, que es la doctora Luisa María Botella. No he dicho que en FEDER estamos además desde hace pocos meses con uno de los socios que también conoceréis porque ha sido expresidente, que es Santiago de la Riva. Está dentro de la Junta Directiva de FEDER España y dentro de HHT Europa hemos, eh, bueno, contamos con la candidatura de Bienvenido Muñoz, que fue también eh, presidente de la asociación y está dentro de la Junta Directiva de, de HHT Europa representándonos. Y por último, la cuarta, la cuarta actividad, espera un segundito, no, vale, os voy a comentar, perdonad, que dentro de esta tercera actividad, eh, os voy a decir un poquito eh, brevemente, hemos participado en el Congreso Mundial de Enfermedades Raras, eso es, y Medicamentos Huérfanos de Estocolmo en mayo de 2020, eh, como parte de la Federación Europea de HHT hubo eh, eh, eh, una presentación de un póster sobre urgencias médicas y HHT por parte de la doctora Luisa María Botella. Hemos participado también en la redacción de comunicados consensuados con la Federación Europea sobre precauciones para pacientes de HHT en la pandemia de COVID y HHT, también representándonos la doctora Botella. Hemos participado en las reuniones de la red vascular de BASTER Days en 2020. Y eh, en actividades formativas impartidas en 2020, la verdad es que parece que la tenemos aquí a sueldo a la doctora Botella, pero es que realmente es un verdadero talismán y una y una fuente de, de información eh, básica para, para nosotros. Ha estado eh, realizando diferentes tipos de clases de máster eh, dedicadas a enfermedades raras con una mención especial a HHT. Eh, aplicando metodología genética y reposicionamiento de medicamentos huérfanos en la Universidad Complutense de Madrid, dentro del máster de genética y biología celular, en la Universidad de Alcalá de Henares y la Complutense, dentro de los másteres de medicina traslacional, en la Universidad Menéndez pelayo eh, eh, tratando sobre el reposicionamiento de medicamentos huérfanos que os he comentado antes y en la Universidad Carlos III eh, dentro de la biotecnología médica sobre medicamentos huérfanos y también mmm, dio una clase especial sobre métodos de diagnóstico del coronavirus. De hecho igual alguno de vosotros la pudisteis ver en, en los medios de comunicación. Asimismo el año pasado pues organizamos y celebramos la Asamblea General de Socios en Valencia con formato como la actual en formato online y semipresencial participamos en las reuniones de HHT Europa por videoconferencia, así también en actos y en eventos como socios y miembros de FEDER y EURORDIS que os he comentado antes y después sobre las campañas de visibilización y sensibilización de la sociedad por nuestra enfermedad va a hablar Esther, ¿verdad Esther? Luego lo comentas tú más, lo desarrollas más. Y bueno, finalmente en la actividad C4, le hemos denominado asesoramiento e información a familias con HHT. Eh, eh, los servicios comprendidos en esta actividad son atención telefónica, atención a información vía correo electrónico y atención a información vía redes sociales. Vale. Damos información y apoyo a enfermos y sus familias a través de consultas telefónicas, tanto a nivel nacional como internacional. Atendemos y registramos también a, a nuevos socios. Por supuesto, no tenemos ningún tipo de persona eh, remunerada en esta actividad y lo que hacemos es contar con, con el voluntariado. Y más o menos esto sería la... No quería enrollarme mucho más porque después eh, Esther va a desarrollar la la parte de, de actividades. Gracias. Sí, sí. Vale, muchas gracias, María. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta particular en relación a lo que se ha expuesto? Procederíamos en el caso, en tal caso, a a que manifestaréis un voto encontrado contra o a, a través, como ya os he comentado, de, del chat de la aplicación. Si no es el caso, pues damos por aprobado, por asentimiento, por unanimidad, la, la memoria. Vale. Eh, vamos a pasar, antes de, de pasar al siguiente punto, al, al, a la... ...a la lectura y aprobación de los presupuestos... ...para el ejercicio de 2021... Eh, ...vamos a hacer entrega... Eh, damos, la ...damos la vuelta... ...sí, a ver... ¿Sí? ...si es posible... A ver. ...a ver si nos pueden ver... ...a ver, a ver si nos ven... Que ya ellos... ...más para aquí, ¿no? Claro. Bueno, hola, hola. Buenos, buenos días... Sara. Hola. ...eh... Bueno, pues es un acto un poco informal, fuera de, del orden del día de la, de la asamblea. Eh, el caso es que, bueno, os presento, algunos la conocéis, sobre todo los pacientes del Hospital de Cruces. Eh, está a mi lado la doctora Araceli Canovas. Eh, creo que la última vez que estuviste aquí fue en otra asamblea, la asamblea? en el año 2015. Bueno, pues Araceli eh, fue una de las primeras eh, médicas eh, especialistas en medicina interna que empezó a, a acoger pacientes de HST y, y que además eh, formó a la que ahora mismo, pues últimamente habéis visto que es la doctora Nuria López Osle, que además te manda saludos. Está muy agradecida por, por todo lo que aprende contigo. Y, y bueno, pues eh, hace tiempo los pacientes me decían, oh, pues la doctora Araceli se ha marchado, no nos hemos podido de despedir de ella y luego vino todo este proceso de la pandemia y bueno, pues no pudimos encontrarnos contigo. Luego nos enteramos después de que te habías venido a vivir a Madrid sí. por con cuestiones, por por cuestiones familiares. Entonces, bueno, pues habíamos eh, hecho una, un pequeño detalle para que te acordaras de nosotros. Y bueno, pues la verdad que las circunstancias de que la, de que la Asamblea fuera aquí han sido propicias para que sí. un año y medio después de habértelo hecho, que lo podamos entregar. Entonces, en nombre de todos los pacientes de del hospital de cruces eh, nuestro más sincero agradecimiento toda España ¿Eh? también bueno sí. sí bueno quiero decir bueno más bueno. particularmente eh, la verdad que es un es un gusto poder contar con personas como, como vosotros que os implicáis que pues eh, no deja de ser vuestro trabajo evidentemente pero bueno pues la el reflejo de, de la de la enfermedad rara para para un para un paciente es, es, es duro hasta que encuentran un camino que les digamos pues, estoy diagnosticado, no estoy diagnosticado. Y bueno, pues en ese sentido, mil gracias. Le acompaña el doctor Juan José Alonso, que yo tuve el gusto de, de conocer y trabajar con él en el Hospital de Cruces. No va solamente la agradecimiento hacia Araceli, también va hacia ti, porque sé que habéis trabajado juntos de siempre. Así que muchas gracias también a ti por, por venir por acompañarnos. Sí. Padre, yo. Muchas gracias desde luego porque no me lo esperaba. Sí es cierto todo lo que has dicho. Hemos trabajado mucho. Los internistas en realidad pues igual tenemos un poco más de facilidad de ver la enfermedad conjunto, en pero yo comprendo que los cinco años que he estado en las, en las unidad de las entradas raras, pues es cuando más he estudiado y por lo menos por unidad de tiempo y, lo, y donde más me he esforzado porque había mucha novedad, había mucha complejidad, pero fue todo muy satisfactorio. La verdad es que yo estaba contenta con todo lo que se iba haciendo, pero es que ahora, oyéndote a ti, todo lo que se ha hecho simplemente en el último año, pues veo que, que las cosas van divinamente, seguramente. Esta sociedad, porque, yo, porque veo que tenéis un impulso tanto científico como humano y como de apoyo a todas. las personas. Tenemos sí. muchas suerte, sí. Sí. sí. tenemos Entonces, suerte. felicidades a todos y vamos a ver. Vamos, vamos a, a ver, ver por dónde se Creo que es por aquí. Aquí vale. A ver que tiene ahora muy otra bien, funda. Esta, esta, esta venida. Solamente el hecho de que lo hayan pensado, lo hayan elaborado, y hayan pensado en mí, es que bueno, es una maravilla. La asociación de afectados de Oscar. Bueno, es que es ricasco. Y vosotros por hacer la nota, ¿eh? Nada. Y que os deseo lo mejor y lo mejor. Ah, gracias. Aquí, una gran gracias a todos a ustedes como, y a todos los que están y siguen científicos como clínicos eh, bueno, y posibilitando, haciendo, posibilitando hacer un poco la vida más fácil y nosotros claro. tenemos que apoyar, apoyar sí. Y sobre todo la accesibilidad que tenéis todos los pacientes, aquí, los dicen. aquí había pacientes no y participando, empapándose de todo y teniendo siempre aquí muy bien. Gracias a os invitamos a que deis quedados. Sí, tenemos hoy más tareas sobre el miedo, las que vale. compartiendo el documento ahora sí no sí. vamos a los presupuestos no vamos al tercer punto de lectura y aprobación y sí, procede de los presupuestos para el ejercicio de 2021 el pago buenos días eh, como tesorero de la asociación hht españa eh, bueno simplemente os voy a dar un un repaso de, de los datos económicos de tanto de los previsibles para el, el año que estamos, del 2021, y un resumen un poquito somero de lo que son los datos del 2020. En principio, es decir, lo que es el, el presupuesto del, del 2021, pues lógicamente está basado principalmente en los ingresos y en los gastos que hemos tenido en el ejercicio eh, del 2020 y bueno al fin y al cabo decir eh, lo principal y lo, y lo digno de, de mencionar es el, el, el incremento de, de socios y con ello el incremento de, de ingresos y lógicamente la posibilidad de, de hacer más eh, inversión en, el, en solucionar o en o en hacer más llevade, más llevadera nuestra enfermedad y un poco ya centrándome en el ejercicio 2020, comentaros los siguientes datos. En principio, sin ánimo de aburrir a nadie, pues eh, lo principal, como ya he dicho anteriormente, es el incremento de, de ingresos eh, provenientes principalmente, por no decir al 100% de, de las cuotas de los socios, de las colaboraciones y de los distintos eh, ingresos como consecuencia especialmente de la lotería de, de Navidad, que se hace todos los años, y ello conlleva a que tengamos un número de socios en el año 2020 de 315 y que eh, ello haya supuesto unos ingresos de 27.285 euros. Eh, de, como ya ha dicho anteriormente, Nuria, eh, la inversión nuestra es en... En solucionar o intentar conllevar la enfermedad. Eh, de hecho, la, la principal eh, pago que hemos hecho como asociación ha sido de, dirigido al, al, al convenio que tenemos con el, con el CSIP y prácticamente de los 27.000 euros de, de ingresos, pues eh, 25.000 se han ido al, a la financiación del CSIP. Por lo demás... La resultante del ejercicio ha sido un superávit, en este caso, de aproximadamente de 6.000 euros, teniendo en cuenta el remanente que teníamos del ejercicio 19 y, eh, por lo demás, las, las cuentas son las que aparecen en los datos que os hemos facilitado y, bueno, y realmente, pues, poco más tengo que añadir. En principio he dicho... El fondo social de la, de la asociación en estos momentos eh, está en torno a, a 71.000 euros, que es, lógicamente, el, lo que se ha ido generando a, a través, ya digo, de los distintos años que... que... Yo creo que con esto sí. prácticamente el, el, el, el resumen de la actividad económica estaría... El presupuesto, ya digo, como, como, como está, me está comentando Martín, del 2021, pues eh, conllevaría unos servicios de administración en torno a los 5.000 euros, otros servicios que serían precisamente los del CSIP de 28.650, con ello llevaría una serie de gastos, el, el, el remanente para el ejercicio de 2021 sería de 32.471, entre los cuales se, se, se incluiría el convenio del CSIP para el, para el año 22, que sería de 26.500 aproximadamente, gastos de investigación aproximadamente unos 2.000 euros y otros gastos más o menos para la, la, la futura asamblea y reunión del año 22 de 3.971. Eh, presupuestamos para el 2021 unos ingresos por cuota de socios, porque van creciendo, eh, gracias a Dios, el número de socios y, y por tanto, el, número, el porcentaje o, en este caso, la cantidad de ingresos. Y la cuota de socios que se prevé para el, el 2021 sería aproximadamente de 29.000 euros. También tenemos, eh, hemos tenido un, unas subvenciones o se prevén unas subvenciones del FEDER de unos 1.200 euros y luego, por pues, lógicamente, la parte proporcional de lo que es el el momio de la lotería. Eh, como donaciones también tenemos una cantidad prevista para el 2021 en torno a unas 3.990 euros. Total, los ingresos eh, brutos serían eh, en torno a los 66.121, obviamente de esta cantidad habría que restar, por supuesto, la parte del coste, de, en este caso, de los décimos de la lotería. Eh, por lo demás, ya digo, el, el, la, la previsión del 2021, 21, lógicamente eh, ya estamos a, a mitad de ejercicio, la tenemos bastante acertada bajo mi punto de vista y pienso que va a haber muy pocas desviaciones. ¿Alguna cosa más que...? Me gusta... He visto una pregunta ahí de, de bienvenido. Si tenemos seguro de responsabilidad civil. ¿Para qué? En principio, los seguro de responsabilidad civil decir, habría que con, contratarlo en, en función de alguna actividad en concreto que se fuera a hacer, porque realmente, es decir, como la actividad de la asociación eh, como objeto social no conlleva ninguna responsabilidad civil a, a priori, eh, el único que se hizo fue cuando se hizo la, la, el, el tema en, en Valencia, que fue en el año pasado, y ahí, ahí, ahí, lógicamente, fue en el 2019, el 20%. Fue en el 2019. El 19. Ahí sí que se contrató un seguro de, de RC, pero que lógicamente en principio no hay, lactos, no, hay no hay una un objeto social que, que, sea, que sea necesario tener un, un, un seguro de RC. ¿Más cosas? Como aquí no veo nada. ¿Eh? ¿Hay preguntas? Si hay alguna duda, estamos a... No hay más preguntas, ¿no? Bueno, pues nada. Bueno, pues muchas gracias a todos. Adiós. ¿Algún voto en contra o manifestación en contra? Se aprueban entonces, por tanto, los, los presupuestos. Vale. Siguiente apartado eh, sería la aprobación, en su caso, de la gestión de la Junta Directiva sobre actividades. Vamos a ver, este documento realmente pues, es el documento donde se hace una descripción más, más legible, o sea, más más directa de la ciudad realmente que se han hecho, vamos, realmente, eh, digamos, de una, de una manera más, más visibles y más, más interpretables. Eh, tanto esta memoria como la, la que se ha leído anterior, anteriormente y las cuentas, luego serán expuestas en, públicamente en la, en la web, ¿no? Por tanto, bueno, en este apartado cuarto lo, lo va a describir Esther, la secretaria, y bueno, me parece, le, le pasas, Eder, le pasas ahí al... El, lo coge, ¿no? Vale. Ahí está. Pues nada, buenos Buenos días a, a todos. Como ha dicho Martín, os voy a presentar un documento que hemos preparado eh, de la memoria de actividades un poquito más atractivo visualmente que la memoria de actividades que presentamos al ministerio, que es la que ha contado Nuria. Y es un poquito, pues, a su lectura y visualización un poquito más, menos atractiva. Disculparme que no me oíais. Pues nada, eh, voy a comentaros eh, la memoria de actividades que hemos preparado. Este documento eh, lo vamos a, a colgar en la página web para que podáis visualizarlo. Y en él hemos recogido pues todas las actividades que hemos realizado desde la asociación durante este año. Eh, voy a ir pasando. Un poco las páginas porque, eh, como ya os digo, lo tendréis a vuestra disposición. Incluye una carta de, de nuestro presidente eh, saludando y lanzando un mensaje a todos los socios. Eh, hablamos un poco de lo que es nuestra asociación, las personas que componemos la junta directiva. Y luego pasamos a hacer una recopilación de todas las actividades que, como ya hemos comentado, Nuria... Eh, las ha explicado en la memoria de actividades que presentamos al Ministerio, que es la oficial. Eh, esta la hemos hecho de cara a los socios solamente. En eh, bueno, las actividades eh, está incluido el convenio de colaboración con el CESIC, eh, la formación de especialistas que, como ya ha dicho Nuria, la realiza la doctora Luisa María Botella, eh, artículos científicos y bueno, yo os voy a explicar un poquito más lo que son las campañas que hemos realizado de, para la sensibilización y visibilización social de, de nuestra enfermedad. Como estamos en, en, en la situación que estamos, prácticamente toda la, la actividad ha sido a través de redes sociales y, y a través de, no, de forma no presencial. Eh, la primera campaña que lanzamos en el 2020 fue la de My HHT Valentine. Eh, es una difusión y participación con el fin de concienciar y promover las hemodonaciones. Eh, proviene de HHT Europa y bueno, a través de redes y, y, y de, pues del Facebook eh, se, se ha intentado que eh, todas aquellas personas que quisieran participar eh, fueran a su centro de transfusiones, se hicieran una foto y junto con el cartel de, de la campaña la colgarán en redes sociales. Nosotros también la hemos compartido y la verdad es que ha tenido bastante participación. Eh, para el Día de las Enfermedades Raras se hizo un acto eh, en Las Palmas, en el que participó eh, nuestra socia Soraya, que es representante de, de la asociación allí en, la, en Las Palmas, y e hicieron un acto pues, de de visibilización de las enfermedades eh, raras. También hemos hecho eh, con el tema de, de la pandemia una campaña de apoyo a todos los socios. Se pidió a varias personas, bueno, a todo el que quiso participar, eh, e hicieron eh, vídeos pues, eh, explicando eh, la situación de, de la pandemia, del coronavirus, eh, eh, dando apoyo a todos los socios y también se, se difundieron a través de de redes sociales. En estos vídeos participaron pues el presidente Martín, Nuria, la vicepresidenta, eh, participó también Santiago de la Riva, que fue presidente de la asociación y ahora es vicepresidente de FEDER. Eh, han participado los doctores Roberto Zarrabeitia, la doctora Sol Marcos, eh, la doctora Patrocinio Verde y la doctora Luisa María Botella. Después lanzamos una campaña también, perdón, amigo. Lanzamos una campaña también eh, con el motivo del Día Internacional de la HHT, que es el 23 de junio. También a, eh, a través de las redes sociales, pues, pues eso, implicando y motivando a, a las personas a, a participar y a, y a hacer comunidad HHT y a difundir el conocimiento de la enfermedad. Y hacia final de año también nos adherimos a una campaña para... Eh, eh, con motivo del Día del Voluntario, que es el 5 de diciembre. Eh, se, hicimos también unas grabaciones de vídeos que se, eh, hicieron, eh, también se publicaron en Facebook, eh, de apoyo a, a que hay que hacerse voluntario, porque gracias a los voluntarios, eh, por ejemplo, funciona nuestra asociación, en la que sabéis que todos eh, eh, ayudamos de, pues eso, desinteresadamente y que es muy importante para para eh, nuestra actividad que exista el voluntario ¿vale? si no, pues nuestra asociación por ejemplo, pues no, no podría existir porque no tenemos medios económicos para tener personal contratado y bueno, como todos los años también lanzamos la campaña navideña de, bueno, de felicitación a los socios etcétera también os comento que ha habido participación en medios de comunicación que también es muy importante para, para la visibilización de nuestra no. enfermedad a través de eh, bueno pues eh, se hizo una publicación en un periódico en, en el diario de Navarra de una familia de que padece también HHt y queremos dar las gracias a los hermanos Lárraga, a Ascen, Juan y Ángel Macaya San por la difusión de nuestra enfermedad eh, hicieron este artículo y la verdad que pues nada muy agradecidos de, de la iniciativa y también hemos participado en programas de radio eh, participó eh, nuestro miembro de la Junta Directiva, Andrés Andrada. Eh, eh, también se hizo una entrevista a Claudia Procine, que es coordinadora de la Federación Europea de HHT, y una entrevista a la doctora Luisa María Botella, todas ellas en un programa de, sobre enfermedades raras de libertad de fe. Y también participó la doctora Sol Marcos eh, en otro programa, Gestiona Radio, Hablando sobre el tratamiento de la HHT y las enfermedades raras. Eh, por parte de, de la asociación también se ha participado en congresos que ya los ha explicado eh, Nuria, en, en, en la memoria, los tenéis aquí relatados. La Conferencia Europea de Enfermedades Raras, el Buster Days 2020, la reunión anual de Ciberer y la reunión anual de delegados de HHT Europa. Eh, también participamos este año en el Consejo Asesor de Pacientes del CIBERER, que es un foro de participación de las entidades y asociaciones de personas afectadas por enfermedades raras que trabaja junto con los investigadores en la mejora de la calidad de la investigación biomédica. En este consejo, eh, pues nuestra aso asociación participa. Eh, con Santiago de la Riva, que tiene el cargo de vicepresidente del CAP, y con Martín Jiménez, que forma parte del grupo de cáncer hereditario, enfermedades hematológicas y dermatológicas eh, Luego, actividades de los socios. Este año 2020 eh, realizamos la, la Asamblea General, que fue en Valencia y también se realizó de forma presencial. Vinieron algunos socios de allí y, y por primera vez se hizo también streaming. Y en el tema de la recaudación de fondos, pues la, la venta de, de décimos solidarios, eh, pues estamos muy contentos. La verdad ha habido, um, este año se han vendido un total de 1.300 eh, décimos y la recaudación aproximadamente ha ascendido a 5.000 euros de beneficio para la para la asociación. Y por otra parte, hemos participado en la quinta convocatoria única de ayudas de FEDER, eh, presentando la candidatura de nuestra asociación con un proyecto de investigación del diagnóstico genético de telangiectasia hemorrágica hereditaria, el genoma de HHT, que se desarrolla en el Centro de Investigaciones Biológicas, en el CIB. Y bueno, pues eh, nos podían otorgar una ayuda como máximo de 1.500 euros y ahora en este trimestre. En el año 2021 ya nos han comunicado que, que, bueno, que hemos conseguido la ayuda y asciende a un total aproximadamente de unos 1.300 euros. Y comentaros también que de, en el año 2020 se presentó la nueva página web de la asociación HHT España. Eh, estamos la verdad muy contentos porque tiene un diseño más moderno, y queremos dar las gracias a David Calvo eh, por que, eh, la ayuda y la dedicación, el trabajo voluntario en el diseño y elaboración de, de la página web. Eh, también nos gustaría destacar que dentro de, de la página web hemos, tenemos un apartado que le llamamos Servicio Te Llamamos en el que las personas pueden rellenar un formulario, poner sus datos y nos ponemos en contacto con ellos para intentar solucionar la duda o ayudarles en lo que, en lo que podamos. En este servicio nos ayuda eh, Silvia Silvia Elena Tremiño, que además es mm, eh, persona sanitario y es socia de la asociación y nos ayuda pues, de forma voluntaria a, pues eso, a resolver las dudas de que nos transmiten nuestros socios o cualquier persona que tenga una duda sobre, sobre nuestra enfermedad. Queremos, no es una actividad, pero hemos querido añadir aquí al final de esta memoria un recuerdo a José Sánchez, que fue el presidente fundador de la asociación HHT España y que ha fallecido en el 2020, y bueno, pues nada, la familia HHT le recordamos con gran cariño y respeto y lo que somos hoy se lo debemos a José y allá donde esté, estamos seguros de que se sentirá orgulloso de lo logrado hasta ahora. Eh, y nada, pues queríamos hacer un detalle y, y tener un recuerdo con él y lo hemos plasmado aquí en la, en la memoria. A continuación también le hemos querido felicitar y transmitiros que Claudia Crocioni, que ha, eh, ha sido premiada este año con el premio URORDIS eh, 2020 por su gran trayectoria en apoyo a las personas que padecemos HHT. Claudia es, eh, es eh, manager de HHT Europa y HHT Onlus en Italia. Y por último, hemos querido eh, poner en la, en la memoria una carta que nos dirigió nuestra socia, Toñi Jiménez, eh, dirigida a toda la familia HHT, ya que, eh, bueno, para transmitiros que hay algunas familias de HHT que ya cuentan con miembros en ellos sin la enfermedad, gracias a la utilización de la técnica diagnóstico genético preimplantacional destinado a parejas en las que uno o ambos miembros son portadores de un defecto genético asociado a una enfermedad hereditaria grave y sin tratamiento curativo en la actualidad. Eh, Toñi, eh, pues, eh, mediante esta técnica eh, ha, ha tenido un, un niño sano y bueno, nos transmite pues, lo que ya ha vivido, nos da ánimo a todos los que formamos parte de esta familia, a, a tener esperanza, a que esto pueda eh, ser así para todos los que padecemos esta enfermedad, que podamos tener esta oportunidad y desde la asociación lo que vamos a intentar, dentro de lo que nosotros podamos, es que esta técnica esté incluida en la seguridad social, pues en todas las comunidades autónomas, que como sabemos hay algunas que sí lo cubren, otras no, eh, entonces bueno, pues esto es un tema que nos interesa mucho a todos y que seguiremos trabajando por ello. Y bueno, pues eh, finalmente hemos incluido dentro de lo que son la memoria de actividades una información económica del 2020, resumida, para que de, podáis ver un poco eh, bueno, en qué nos hemos gastado el dinero, qué ingresos hemos tenido, un poco a, a modo de resumen. Eh, todo esto lo tendréis, eh, como ya os he comentado, a vuestra disposición en la, en la página web de, de la asociación. Y por mi parte, ya está, me despido de todos vosotros. Y doy paso, creo, a Martín, ¿no? A ver, eh, la parte, bueno, la parte de vídeo. ¿Eh? Vale, ahora sí. Vale, gracias, Esther. Bueno, ¿tenéis alguna alguna pregunta antes de pasar lo que sería la, la votación de, la, de esta memoria? Hemos tratado de ser lo más. Bueno, sin extenderse mucho, pero sí, por lo menos, que sea un reflejo de la actividad de, que hemos tenido la asociación durante el 2020. Tenéis, no tenéis ninguna pregunta, ni nada que plantear en el chat, damos por aprobado entonces la memoria esta. Bien, pasaríamos al siguiente punto. ¿Sí? Uh, Informe del President. presidente. A ver. Right. Bueno, eh, la mayoría del informe o de, la, de mi intervención ahora va a ser casi todo relacionado a, a la actividad, bueno, a, este, a estos cinco meses de 2021, ya que gran parte de la, para no repetirme, en cuanto a que lo referente al 2020 pues, ya ha sido expuesto, ¿no? Tanto en el ámbito de, de, de económico como en, de la actividad propiamente de la Asociación y de la Junta Directiva. Ahí tenéis unos datos de la evolución desde de, de, el ejercicio 2019 respecto al 2020 en cuanto a la evolución del número de socios y, y los consiguientes ingresos que, que tenemos en relación a esas cuotas. De, bueno, bien, vamos, pasamos de 270 a 315. Deciros ahora, como ahora veréis, eh, os mostraré que, que a fecha actual hay 333 socios. Hemos tenido, seguimos teniendo un incremento muy muy, muy muy despacito y tal, pero paulatino y progresivo. ¿no? Bueno, ahí tenéis unos gráficos de en cuanto a la evolución del 19, comparación del 19 al 20. Tanto el número de socios como la, su repercusión en las cuotas. El número de por regiones, media.. Mmm, o aproximada no exacta de la distribución de, de la asociación de los socios por cada una de las regiones bueno eh, esto también será, se enviará por email eh, a cada a cada socio, con lo cual esta información la vaya a poder disponer ¿vale? y salvo error o omisión, que no creo pues es esta, esta es la proyección de, la, de los socios de de la Asociación a nivel nacional en relación por cada una de las comunidades autónomas. ¿Vale? Eh, esta es la fecha del 9 de junio. Como ya he comentado, 333 socios. Y la evolución, pues bueno, no, más o menos, comparativamente, eh, no, no, altera, no, no se altera demasiado respecto al 2020. Por regiones por me, me refiero. Eh, en otro orden de cosas, eh, como sabéis, eh, lanzamos la propuesta de, de Luisa, Patro, bueno Sol, una, una serie de... de eh, lanzamos una, un cuestionario relacionado con la HST y, y la COVID-19, ¿no? Eh, los datos los tenemos de ese cuestionario y los vamos a exponer aquí. Bueno, vamos a, digamos, los vamos a exponer en la asamblea, aunque posteriormente también se trasladen a todos y se publiquen, tanto en la web como en, a los efectos que corresponden, ¿no? y que sea interesante y necesario publicar. Creo que iba, lo iba a presentar, eh, Patrón. ¿Estamos? Sí. Pues buenos días a todos y muchas gracias por vuestra atención eh, y a Martín porque me ha pedido que comentara estos datos. Como todos sabéis, eh, hace un, unos, unas cuantas semanas, un par de meses, eh, os, os pedimos que contestarais una encuesta eh, fundamentalmente para saber o describir la eh, incidencia de la infección por covid esta terrible pandemia que estamos todos soportando sobre eh, nuestra, en los pacientes que teníamos nuestro, nuestra, la HSD. Este es un plano general. Una, bueno, antes de nada, quiero dar las gracias a la colaboración inestimable de la doctora Tarazona. La conocéis todos porque ha participado muy activamente con nosotros en otras eh, actividades. Fue una compañera que yo tuve. Eh, residente con nosotros de Medicina Familiar Comunitaria, que ahora es epidemióloga y nos ha ayudado mucho. Esta es una foto, digamos, eh, de las famosas oleadas, estas de las que hablamos tanto en la prensa. Si os fijáis, no estamos ni siquiera eh, resolviendo el tema todavía, hay que tener muchas precauciones porque las sucesivas oleadas se siguen produciendo y se irán si no tenemos las producciones. De modo de resumen podemos decir que se han producido 173 millones de casos en el mundo, de los cuales 53 millones se han dado en Europa y 3 millones en, en nuestro país. Los objetivos del estudio eh, vienen definidos porque partimos de un antecedente que fue una encuesta telefónica realizada a partir de los pacientes que la doctora Marcos atendía en el hospital de Alcorcón, que todos muchos de vosotros conocéis, pues obtuvimos una muestra de 125 pacientes, era una encuesta realizada in situ, o sea, simplemente si se habían tenido eh, enferme, eh, infección por la COVID o no, y nos dimos cuenta que había una baja incidencia de la infección de, por esta por esta pandemia en los pacientes con HHT. Eso nos llevó a retomar un, una idea que había sido expuesta por la doctora Luz Ojeda en sus trabajos en el CIP con la doctora Botella, por el que se esbozaba una hipótesis sobre qué peculiaridades tenían células eh, eh, aisladas de nuestras eh, eh, muestras sanguíneas, en las que analizando la actividad del macrófago, que es una célula que como sabéis todos tenemos, pues parecía que tenía marcadores específicos, en una, digamos una limitada expresión de determinados marcadores. Eso nos llevó a pensar que podía haber una hipótesis de trabajo ahí y con ello hicimos un artículo que se, felizmente se nos aceptó para la publicación en una revista internacional de cierto impacto, que es el Journal Clinical Medical, y que, eh, capitaneados o liderados por la doctora Botella, por, por supuesto, y la doctora Sol Marcos, pero en la que también recibimos el apoyo de la doctora Tarazona. A partir de esos resultados preliminares, nos ocurrió que podía ser interesante hacer una encuesta más amplia, más profunda, recabando más información, con el objetivo de describir. Es, eh, repito, un estudio meramente descriptivo. No, no podemos decir que tengamos conclusiones relevantes más que las de descripción de los casos, ¿vale? Bien, pues la población en el estudio tuvimos, eh, se le envió a todos los socios, que como bien han comentado los compañeros, fueron de, 300, de 315, de los cuales solamente recibimos respuesta eh, de 166. Digo solamente porque a mí me parece una respuesta escasa. Yo tengo que decirlo, creo que hay que implicarse más. Y estas cosas son importantes porque nos van abriendo camino de por dónde tenemos que dirigir la investigación. Y es importantísimo colaborar y, y con, no solamente en tareas de voluntariado, sino también en aquello que implica romper la pereza, que tampoco es tanto responder un cuestionario. Bueno, pues nos han respondido un 52% de los socios. Estamos contentos, pero queríamos que no hubiera habido más. ¿vale? Eh, también hay que señalar que hubo una respuesta fuera de plazo que recogió nuestro querido Martín, pero ya no daba tiempo a incluirla. Bien, este es el de todos ellos hay otro dato que quiero señalar. Resulta que la relación... Eh, mujer, hombre, en respuesta es de 2 a 1. A ver, chicos, ponen un poquito las pilas, ¿vale? Que esto va a ser como en los museos, siempre mayoría de mujeres. No. Eh, nuestra distribución por sexos es la que es, evidentemente, pero hay que intentar que los chavales se pongan un poquito en las pilas y contesten más, ¿vale? Bien, pues contestaron aproximadamente un 67% eran mujeres y un 33% eh, eran hombres. El estudio genético por el que preguntábamos. Eh, es el siguiente, solamente hay un 16% que no tiene ese estudio genético hecho y del 84% restante eh, el reparto es bastante semejante entre las variantes HHT1 y 2, eh, un 30 o 35% y lo que me llama la atención o nos ha llamado la atención particularmente es que hay hasta un 35% que teniéndolo hecho desconocen o no recuerdan la variante que tienen. Hombre, pues en fin, ya que lo tienes... Tenlo presente, ¿no? Bien, eh, de entre el grado de afectación por el que preguntábamos también, felizmente, de las personas que contestaron, solo eh, un 13% tenían o referían a afectación severa y eh, un 50% más o menos eh, eran solamente una afectación moderada. Eh, naturalmente, tuvimos en cuenta las, la más relevante o la que más eh, se refería en las epíxtasis. Eh, con la frecuencia que aquí se pone y una, aproximadamente la mitad de la población encuestada había recibido tratamientos con escleroterapia. Eh, otras eh, manifestaciones como el sangrado digestivo o las necesidades de transfusión eh, mmm, tuvieron una frecuencia más baja. Otro, otro, el resto de factores de riesgo que quisimos averiguar, porque están directamente relacionados con la susceptibilidad a la infección por COVID, era la presencia de otros, fundamentalmente, factores de riesgo cardiovascular. Como siempre, al igual que en la población general, pues destacaba la hipertensión arterial, la diabetes, el sobrepeso y obesidad, que es particularmente relevante en cuanto a la afectación grave por el COVID, y otros que hay una miscelánea muy extensa, hasta un 40%. Bien, pues eh, pasando de describir ya los casos eh, de COVID, eh, solamente un 12% de los encuestados presentaron infección. Del total de casos, que fueron solamente 20, eh, el 75% fueron eh, mujeres y el 25% hombres. Aquí, evidentemente, aunque no hayamos hecho todavía el análisis estadístico en profundidad, parece que hay un sesgo de respuesta, ¿no? Es decir, como hay más de, un, más de la mitad, o sea, una relación del doble de respuestas de mujeres, es normal que también aquí aparezca mayor incidencia en mujeres. ¿vale? El rango de edad fue de 29 a 70, con una media de 52 años. Eh, lo mejor de, de estos resultados es que podemos constatar que en el 100% de los casos encuestados, repito, por siempre hay que referirnos a esta población y no a la población general, la afectación por COVID fue o leve o asintomática. Y felizmente ningún paciente de los encuestados requirió ingreso hospitalario y por lo tanto ninguno acabó en UCI, que como sabéis es el factor determinante de la gravedad de la infección por COVID. Dentro de la sintomatología COVID, la, el dato o la, el síntoma más frecuentemente referido fue la astenia, está en un 80% y la cefalea o las mialgias. La astenia es el cansancio generalizado, como sabéis. ¿vale? Y los dolores de cabeza, cefaleas o mialgias aproximadamente aparecieron en un 50% cada uno. En cuanto a las limitaciones o consecuencias que la pandemia pudo tener sobre lo, la, la, común, la vida diaria de, de nuestros asociados, pues eh, esas limitaciones fueron aproximadamente las mismas que refiere la población general. Es decir, eh, se sintieron pues, claro, limitados y restringidos porque estábamos confinados todos. Entonces, en ese aspecto no presentábamos ninguna... A característica especial. y en cuanto a la percepción de consecuencia anómala o perjudicial de la COVID sobre la enfermedad, el 90% consideró que tal infección no había alterado o no había tenido consecuencias relevantes sobre su afectación previa por HST, lo cual también es importante. Ay, perdón, me he ido para atrás. No, ¿cómo me voy para atrás? Me falta una. Ya, ya, ya, ya, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo. Es que este no es mío. Bien, también preguntamos sobre la vacunación frente a COVID porque aunque en aquellos momentos cuando se lanzó la encuesta era un proceso incipiente, es decir, o sea, inicial no se había eh, generalizado eh, así a gran parte de la población, había muy poquito porcentaje de población no vacunada, pero queríamos saberlo. Y así nos resultó un porcentaje relativamente bajito, solamente un 18% estaban vacunados y de todos ellos la razón fundamental fueron como ocurrió al principio de la, del proceso de vacunación pues, a las profesiones esenciales. Aproximadamente el 50% recibieron Pfizer y otro 50% del total de vacunados eh, recibieron eh, AstraZeneca. Bueno, pues como conclusiones, re, resumiendo lo que hemos dicho, que solamente el, cien, el 12% del personal, de las personas encuestadas eh, fue infectada por el COVID, que la inmensa mayoría fueron mujeres, pero que probablemente pues, hay un sesgo de respuesta que tenemos que controlar a la hora de hacer el análisis estadístico en profundidad que en el 100% de los casos de los, de los síntomas fueron leves y no requirieron ingreso, eh, que los síntomas más importantes, pero más, más frecuentes, perdona, pero no precisamente más graves fueron la astenia, cefaleas y las mialgias, que el 90% considera que no le ha afectado en su, en su enfermedad de base como el HHT. Y que solamente el 18% hasta ese momento, hasta el momento de la de la encuesta, estaba vacunado. Si lo hiciéramos ahora probablemente nos saldría cercano al 50% más, que es lo que corresponde con la población eh, general. Y nada más. Muchas gracias. Y una cosa que sí es importante que recordemos. Yo quiero sumarme a la, a la, al recuerdo cariñoso de José Sánchez, por supuesto. También quiero aprovechar, aunque no sea pero porque para mandarle nuestro cariño a Bienve, que en estos días justo tuvo... Pasó por un momento duro que fue la pérdida de su querida madre. Y recordar lo más importante frente a las vacunas. La, lo peor de las vacunas es no tenerlas. Por favor, en vuestro entorno, todos aquellos que todavía son recalcitrantemente refractarios al tema de la vacuna, intentar convencerles porque es muy importante protegerse frente a esta pandemia que en absoluto está controlada todavía de momento. ¿Vale? Muchas gracias. Y gracias, Martín, gracias, gracias, por gracias. aquí. <risa> Vamos. Muchas gracias, Patro, Y me sumo a tus últimas palabras, desde luego, obviamente, a las de nuestro queridísimo, que fue presidente, eh, fundador o de los iniciales, no, o sea, el primero, por su, su fallecimiento. Y bueno, y en estos últimos días, el fallecimiento de la madre de, de bienvenido, que bueno, pues darle la, el pésame y, y bueno, el, el apoyo de toda la familia de HHT. Vale, sí, sigo. A ver, con, con la exposición en mi informe para, bueno, exponer, como ya sabéis, las actividades que durante el tiempo digamos, de, este, de este año hemos, hemos venido haciendo, ¿no? A destacar el, el webinar que se hizo el 28 de, bueno, como en relación coincidiendo con el Día de, la, de las Enfermedades Raras, Día Mundial de las Enfermedades Raras. El 28 de febrero, creo que fue muy, muy, muy buen acogido, con mucha, mucha demanda y el grado de aceptación por parte de los socios y tal fue, entiendo, muy positivo. ¿no? Lo cual nos no no animó a seguir y a continuar en, desarrollando tareas de, de ese índole. Eh, allí ya se vio la, la opción y se vio la, la necesidad de, de ir realizando reuniones entre los socios, reuniones, entendemos, en, obviamente, virtuales, utilizando los recursos tecnológicos que tenemos a nuestra disposición, y iniciamos la andadura de ir realizando reuniones con los socios por regiones. Se hizo, eh, Quiero puntualizar que siempre estas reuniones son necesarias, o sea, se pueden hacer cuando haya un contacto en, en, en dicha zonas también con eh, profesionales, con médicos, con especialistas, que además atienden, eh, si no a todos y aparte o a uno u otro, eh, pacientes socios nuestros de esas respectivas reuniones. Con lo cual eso enriquece mucho más eh, ese tipo de acto, de actuaciones. Así ocurrió el 26 de marzo con los socios de Andalucía y Extremadura y las unidades de Medicina Interna de Enfermedades Minoritarias de Granada y Badajoz. Eh, el 23 de abril se hizo igual, eh, el mismo, con la mismas estructuras y criterios, con los socios de Euskadi, Navarra y Cantabria y la Unidad de Medicina Interna de, de Serrallana y Cruces. Quiero, bueno, eh, quiero hacer notar que en de, que intervienen en esas en esa reuniones eh, doctores, bueno, médicos de, de, la de los respectivos centros hospitalarios eh, enunciados. ¿no? La última en ese sentido eh, fue en torno a una webinar eh, realizada el 27 de mayo eh, desde la unidad de HHT del Hospital de Abrevich. Eh, ahí fue un tanto digamos, monográfica respecto a esa unidad como tal, ¿no? con el cuadro médico de, que, que tiene la, la unidad, dirigida y tal por el doctor Riera. lo cual la junta, vamos, la junta Directiva agradecemos a todos los ponentes de todas y cada una de esas reuniones, ...y a los socios que estuvieron presentes... ...en cada una de las reuniones... ...o un desarrollados ¿no? eh, ...las actuaciones a realizar... son las que pretendemos un poco... ...y tenemos planteadas... Para el, ...para el resto del año... ...y seguramente... ...algunas no se van a poder hacer... ...durante este año, lo que queda de año... ...y bueno, se programarán... ...de cara a que se puedan realizar... ...si se tienen que realizar... ...en enero, febrero durante el primer trimestre... ...del año 2022. Pues bueno, la presentación de la Unidad de Enfermedades Minoritarias... ...Ramón y Cajal, de Madrid. Eh, la vamos a organizar, bueno, ya tuvimos ayer una visita... ...con el doctor José Luis Patier... ...y nos vamos a poner en marcha de cara a que... ...a ser posible octubre, noviembre, bueno, porque septiembre obviamente lo que se vaya realizado o quisiésemos hacer en septiembre habría que empezar a organizarlo ya y no va a ser muy difícil con lo cual, bueno, pues eh, posiblemente en octubre eh, por la fecha está determinada, pero podamos organizar esa webinar específica o desde Ramón y Cajal ahí ese compromiso por parte de, de José Luis Patieri y, y el apoyo y ese compromiso por parte de la de la, de la asociación eh, la exposición de hay otra actividad que queremos hacer, está bueno, más, más digamos eh, menos concretada sí tenemos que darle forma y a ver cómo lo hacemos de cara a hacer una exposición de las, divisas, de las diversas técnicas de tratamiento de las pistas y nasales por diversos otorrinos a nivel nacional Aquí la idea nuestra como asociación un poco es bueno, pues, difundir, sobre todo difundir y dar apoyo a los, a los médicos, son muy poquitos, que como técnica utilizan la, la, la inyección de cisclerol. Bueno, tenemos la predisposición para esto y como sabéis, para otras muchas cosas más de la doctora Sol, pero queremos, bueno, agrupar ahí, añadir ahí el máximo posible de otorrinos que quieran, puedan, estén también haciendo esa técnica o bueno, o que puedan, o que estén haciendo cualquier otra, ¿no? Técnica. Digamos, esta sería una exposición, un webinar monográfico, ¿estamos? Y de, sobre tratamiento de epístasis, y de ámbito la intervención o la participación sería de un ámbito a nivel nacional, no se circunscribiría a ningún centro o región específica. ¿no? Aunque bien os digo que está un poco incipiente, ¿no? porque esto nos llevaría, no sabemos si, si se podría hacer dentro del propio de este último trimestre, o ya nos pasaríamos al primer trimestre de 2022. Pero bueno, lo tenemos, la, la Junta Directiva lo tenemos como objetivo a, a realizar, si así es posible. ¿no? Y eso junto con reuniones con pacientes <risa> y, y... eso junto con reuniones, a, al igual que se han hecho dos, reuniones de pacientes y, y diversos clínicos o unidades de las respectivas regiones o provincias. ¿no? Como puede ser en el último trimestre, si es posible, eh, la de Valencia y Murcia estaríamos no porque estén en ese orden pero bueno, podrían ser en ese orden o en, orden, o en cualquier otro orden en las Islas Canarias, Castilla y León y La Rioja, Galicia y Asturias y bueno, Madrid y Castilla La Mancha ahí bueno, uh, y las Islas Baleares ¿Vale? eh, esta actividad es, hemos detectado la, la Junta Directiva que es muy bien acogida por, por, por los socios, por porque eh, incluso aprovechan un, un momento y tienen un momento de contacto entre, entre los socios y a su vez con algún, con algún médico que le, le está asistiendo. ¿no? Y, y la verdad, humanamente y socialmente, al menos, es muy gratificante. Eh, la participación en diversos actos y actividades de las siguientes organizaciones... Bueno, ya se ha dicho y está reflejado en la memoria eh, la solicitud que se pidió, bueno, en cuanto a FEDER, la participación en asambleas, cursos y reuniones de trabajo o convocatorias de ayudas. Como ya ha dicho usted, se presentó una, una solicitud una convocatoria de ayuda y se nos concedió ya en el 2020, 2021 por un importe de 1.210,78 euros a eh, pues la participación en asambleas, reuniones de trabajo y cursos, y en HHT Europa, en asambleas, y reuniones también. En estas organizaciones, además de la participación por parte de diversos miembros de la Junta Directiva, mencionada especialmente a los socios colaboradores por su participación activa y directa, mencionada a la doctora Luisa Botella y a los socios Santiago de la Riva, y a bienvenido Muñoz, en la participación en los respectivos en las respectivas organizaciones, como ya se ha mencionado en la memoria del 2020. Sobre la atención personalizada, también que se ha, se ha mencionado, eh, han sido más de 25 consultas, consultas de, recibidas por sus respectivos email y, y atención telefónica, en la cual la Junta Directiva agradece enormemente la labor que está desarrollando Silvia Arena de de la dedicación y atención a todas y cada una de las consultas solicitadas por pacientes de HHT a través de nuestra web. En, en esa misma línea de participación de, de, de desinteresada y como colaboradores en relación a, la, a las noticias publicadas y el diseño, como ya se ha dicho, y, y organización de la página web a David Calvo, que que bueno, la cual la Junta Directiva agradece, ¿no? En nombre de toda la, aso la, aso la asociación, pues esa participación optimista eh, y, y desinteresada de David, de David, de David. Y en las ayudas, en la organización y establecimiento de las conexiones, con las plataformas, como es el caso de hoy, o de todas y cada una de las webinars que se han hecho, eh, por parte de Ede, que bueno, que, que agradecerle enormemente por la labor que está desarrollando y colaborando con esta junta directiva y con la asociación en su conjunto. ¿no? Eh, comunicaros, bueno, recordaros que las, la puesta al cobro de las cuotas se van a hacer ahora en el mes de julio, si rogamos encarecidamente que si haya una modificación de cuenta, de número de cuenta y demás, porque lo haga llegar urgentemente pues, al correo de la asociación, para evitar pues, luego posibles devoluciones de, de y demás, que eso conlleva que luego gastos, ¿no? gastos que, que, son, que luego son repercutidos a la, a la asociación. Y sobre el envío de, bueno, pues de, de, de lotería por la puesta en marcha se hará en septiembre, que, bueno, por recordar que, que, que es un, un recurso más, que, que hacemos esto por tener un ingreso más a la asociación, que, bueno, como sabéis, los ingresos son por pues, donaciones, eh, y, pero fundamentalmente de cuotas y de aquellas actividades como esta ...que vamos haciendo podemos ir haciendo a lo largo del año. ¿no? Y, y yo por mí nada más. Como informe del presidente... ...si alguien os me ha dejado... ...algo... ...que puntualizar... ...me dirijo a los miembros de la Junta Directiva. Eh, lo comentamos, lo transmití... ...y si no pasaríamos... Ahora y pregunta. Se me ve a mí, ¿no? no. A ver. Vale. Hay alguna... Sí, hay una pregunta aquí. Hay alguna pregunta... A ver. Bienvenido a levantar. Venido. El boli, el boli. Bienvenido. Eh, ¿Se hola. te oye? No. El micro. No, no se te oye. ¿Ahora? ¿Me escucháis? Ahora. Ahora. Eran, eran, eran nuestros altavoces. Bueno, en primer lugar, voy a dar la, felicitar a toda la Junta Directiva por el trabajo, creo que por, eh, fantástico que, que habéis hecho todos durante este año y medio de, de pandemia, que ha sido realmente complicado, pero que la Asociación HHT creo que ha estado en, en presente, creo que, que más que nunca, incluso cuando, cuando no estábamos en pandemia. Así que mi felicitación a Martín como presidente y al resto de la Junta y al resto de colaboradores por, por todo el trabajo que habéis hecho. Creo que ha sido excelente. Luego quería pues, eh, apuntar una serie de cosas que creo que, que ya he comentado contigo y que, que en función de, de ir incrementando la, la presencia y la conciencia sobre el HHT, que, que igual se deberían plantear. Es algo que ya hemos hablado sobre los premios a los trabajos final de grado, que se podían implementar de tanto como para enfermería como para medicina. Eh, sería, que pienso que sería difícil hacerlo a nivel nacional, porque sería hablar con todas las universidades y demás, pero seleccionar alguna universidad donde tenemos presencia de, de socio y tal, que podemos contactar con, pues con los rectores o con secretaría o no sé cómo, cómo se haría realmente. Y sería realmente interesante hacerlo. Si, no sé ustedes qué pensarán sobre ello. Sí. Eh, luego también quería comentar otra cosita, que, que era algo que, que le había comentado a Rosa, que, que le iba a llamar, pero bueno, ya lo comento a todos. Es sobre el vídeo el de apoyo que nos ha pedido HHT Uruguay. Para conseguirla, para, ellos quieren conseguir, les prometieron en su momento que iban a tener un un centro de referencia para HHT, pero con el tema de la pandemia pues parece que también se lo ha llevado por delante y se ha quedado todo en buenas palabras. Eh, la doctora Rosa Mesanos y la vice vicepresidenta de HHT Uruguay contactaron a través de Luisa y a través de mí para solicitar nuestro apoyo simplemente grabando un, un vídeo en el que contemos quiénes somos, dónde trabajamos, qué representamos para HHT y por qué es importante tener un centro de referencia. Eh, lo que Rosa le iba a comentar es si, bueno, pues Santiago de la Riva, eh, como, como miembro de FEDER, pues también sería importante su, bastante importante creo que su vídeo de apoyo. Para que se lo comente Rosa, cuando incluso tú como, como delegada de, de HHT en Castilla-León, pues también sería, y como profesional sanitaria, pues también sería bastante interesante que, que pudieran tener tu, tu testimonio. Eh, luego... Eh, comentar que también me gustaría si les parece bien, por lo menos aquí eh, llevar de los carteles que no sé si los va a presentar Martín los carteles para el día 23 sí. que va para hacer una pues eso, en redes sociales y, y demás, para hacer la campaña de, del día internacional de, del HHT en el que se, van, se han hecho unos carteles que fueron diseñados por, por uh, David Calvo también y, y bueno, también me gustaría pues, imprimir algunos carteles y repartirlos por la zona, por el, en el hospital, llevárselos a una ojeda y repartirlos por los, algunos centros de salud de, de aquí, de la isla. Y luego también otra cosita que quería comentar es el, la candidatura a los premios Perla Negra que se hacen todos los años de, de UroRDI. Eh, los tres últimos años hemos presentado la candidatura de, de Luisa, que hasta ahora pues no, no la hemos conseguido. No sé por qué, me siento cabreado por ello porque se lo merece. Y este año, pues también pedir vuestro apoyo para, para presentar su candidatura una vez más. Y por mi parte, nada más. Era solo comentar eso. Vale. Agradezco que puntualice, bueno, que nos recuerde algunas cosillas. Porque la verdad es que se me han pasado un par de cuestiones de, de comentaros e informaros, ¿no? Porque ahora también hablaré del de, de tema del CSUR, ¿eh? Eh, que estuvimos tratando ayer en... Y además, bueno, ahora os lo comento ampliamente. En relación a los premios de final de grado, efectivamente estoy de acuerdo, vamos, ya lo hemos hablado. Pues algunas cuestiones, bueno, pues vamos... Eh, esta es una de las, de las cuestiones que tenemos que tratar, ver cómo, eh, cuáles pueden cuál cuál cuál ser cuál las condiciones y luego realmente a, a, a qué universidades o cómo organizar esto. Pero efectivamente totalmente de acuerdo. Es decir, ahí donde donde podamos incidir bien sea a nivel de eh, eh, estar visualizado la HHT y poder incidir en que se investigue o se amplíe el trabajo en, en el ámbito que sea bien trabajos integrados investigación etcétera ahí tenemos que estar estamos y tenemos que apoyar ¿no? Lo de, pero eh, está por desarrollar a ver desarrollar cuáles cuál serían las bases los procedimientos y demás pero que estoy totalmente de acuerdo en que eso tenemos que hacer ¿no? El, el vídeo de, de apoyo eh, de Uruguay, yo, eh, lo hemos transmitido, eh, lo, la verdad que lo hemos dejado un poquillo, es decir, de cara a que estábamos preparando la asamblea y lo hemos pospuesto un poco, no hemos hecho el hincapié. Efectivamente nos ha llegado, en la, la junta directiva tenemos conocimiento de eso. Yo de hecho, el mío personal ya se lo envié, lo envié a... a a la responsable, a la vicepresidenta de, de HHT de Uruguay, y está por difundir, por contactar, por conectar con, con, con cualquier otro, otro personalidad o médico de la ciudad, bueno, cualquier de, de nuestro entorno, de nuestro ámbito, para que pueda realizarlo. Es un video, es un minuto o menos, es un mensaje de apoyo a la, a la HHT, a, la, a los sistemas que tenían que tenía que parecerse que a raíz de la, de la pandemia se los cerraron en, en centros médicos de atención específica de HHTI en Uruguay. Y los carteles ahora los presentaré para los del día 23. Ahora compartiré la... Un segundito, comparto. Yeah. Come on. Okay. All right. Perdona, a ver si no. Bien. Bueno, este es el cartel que ha elaborado la, la, lo que es el logo, la, David, y con inserción del texto que cada país, o sea, que desde cada país se va, se va a insertar y cada país va a publicar, si así lo entendí bien, ¿no? Bienvenido. Y bueno, pues, con el texto en, en el idioma... Específico de cada país. Tengo que decir que esta labor. El logo está cambiando. Está cambiando. Sí, sí. Está la, Este cartel, el, digamos, toda la parte. Bueno, hay, hay tres modelos más, no los voy a. pero Lo, lo, lo, a ver, lo importante es lo que nos dice esta imagen, impactante, vamos, ¿no? y muy original, obviamente, y que. Y bueno, que lo ha trabajado, adaptado, está en el proceso de adaptación para enviarlo a cada uno de los países, bienvenido. Es el autor el que está llevando un curro importante. ¿no? Si quieres añadir algo, bienpe bien? eh, Sí. Eh, bueno, comentar eso, que, que la función de, del cartera es eh, que no deje... ¿Me oís? Sí, sí. Sí. Que no deje de lado a nadie, es decir, que cualquier persona que, que pase por delante del cartel eh, no, no deje de leerlo. La verdad es que el impacto visual es, es, es genial y en eso lo, lo ha conseguido fantásticamente bien eh, David. Y luego también, bueno, que este cartel va a ser el mismo para toda la Federación Europea. Es decir, el texto, eh, simplemente cambiando el texto, eh, cada uno a su país, a su idioma nativo y, y el logo. Bueno, pues esto será es objeto, bueno, de cara al 23 de junio, pues de su difusión más amplio, ampliamente posible en todas las redes, en la web. En todo. Bueno, también también que, bueno, pues eh, cuestiones de semana pasado, eh, informaros que se solicitó al a organismo correspondiente la declaración del Día Mundial de la de la HHT, se ha solicitado por parte de la, conjuntamente con la, el resto de organizaciones a nivel europeo, ah, y bueno, tenemos respuesta de, de momento, ¿no? Al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? al, al Departamento Correspondiente de la, de la ONU. Y cuento sí, que, que cada país, cada DHT de Europa, ha hecho ha enviado una carta a su delegado en la ONU para que en conjunto pues intente hacer la mayor presión para que declarar mundial y declarado por la ONU como Día Internacional del HHP 23 de sí. vale. julio. Y, y yo por último, bueno, como cuestiones se me habían quedado los del CESUR, estamos trabajando en la asociación eh, para que bueno, y trabajaremos en estos próximos días con las administraciones. Tanto autonómica como, como nacional, o en el ámbito de o sea, en el Ministerio, para dar los pasos a iniciar bueno, el proceso que sea necesario para obtener algún centro de referencia, lo llamado CESU. ¿no? Yo, en ambas visitas que hice ayer en el hospital de Alcorcón, como en, como en Ramón y Cajal, hay una predisposición. Más que predisposición, hay una voluntariedad o la predisposición por, por pedirlo, por solicitarlo, por quererse y ahí va a estar la asociación. No, no podemos, y, a ver, vamos, no es que tengamos, conozcamos, sepamos de, o tengamos pendiente ya o concentrada en una gestión, no, vamos a iniciar las gestiones a partir de ahora, tanto en el ámbito de las administraciones. Como en el ámbito de, lo, de las clínicas, los respectivos hospitales. ¿no? Y bueno, pues porque creemos que es importante tener, tener el CSUR y estar reconocido, que esté la HHT reconocida como tal. Y poco más, poco más no. En principio, esa sería la, toda la información. Hay alguna. Sí, Martín, ¿recuerda también lo de los premios Perla Negra para que, que ah. en la medida de lo posible todo el mundo eh, haga la candidatura o presente la candidatura de Luisa? Eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Eso qué es? la Perla Negra, pero, pero ¿cómo hay que, que hacerlo. Claro. Hay que entrar dentro de la categoría de científico. Pero claro. Quieren, ¿no? ¿O en pero... pero en pero eso es. Eso... expliqué bien, ¿eh? si lo sabe. Pues, pues, Explícalo bien. Pues. Claro, no, no, no. Es una es una gestión que depende de cada uno de los socios eh, rellenar un cuestionario o es una gestión que depende de la asociación como tal. No, cualquiera, cualquiera puede presentar la candidatura, es decir, eh, contra, en teoría contra más eh, candidaturas se presenten, pues un poquito más de presión se hace. Luego se puede hacer a nivel institucional como, como asociación. Y, y demás, el resto de, de países pues, también eh, lo van a hacer, van a, a apoyar la candidatura de Luisa. Hay que rellenar dentro de Eurordis, entramos en la página de Eurordis, vemos el, una pestaña que nos llevará a los premios Perla Negra, Black Pearl, bueno. y ahí pues, eh, abrimos candidaturas que ya están abiertas, creo que es hasta el 30 de septiembre, que es la fecha límite, bueno. y, y en ellas dentro de los premios a la investigación pues eh, tenemos que rellenar pues como un formulario en el que eh, pondremos pues a visa como, como candidato. De todas maneras cualquier duda o cualquier cosita pues nada me podéis contactar conmigo. pero digo, eh, es que estamos hablando aquí si el procedimiento, si el procedimiento es fácil pues vamos bueno, inconveniente a ver, inconveniente no, si, si está muy bien y además no es obvio eso que bien, se presente y apoyar, ¿no? pero para trasladar esto a los socios, si es una cuestión de, de número, si es fácil, ¿no? No, bueno, lo vemos y en cualquier caso se traslada el socio. Claro, que, no, que creo que, a ver, pienso que, que, que igual a trasladar a todos los socios, pues igual no, porque okay. sí que el procedimiento es sencillo, pero luego una de las cosas que se piden es eh, pues describir un poquito el currículum vitae de, de Luisa y hay que hacerlo en inglés. Bueno. Eh, pero igual, no igual para todos los socios, pero por ejemplo, los, eh, estamos? Eh, ¿Los 15 que estamos aquí participando? O, pues eh, podríamos hacerlo: bueno, 15, pero, 10, o, no sé. Pero probablemente el para cada uno. Tal pues Que se haga un formato y que sí, lo eso compartamos eso, claro. todos para hacerlo, ¿no? Sí. Exacto, podemos hacer un formato y lo puedo hacer claro, yo, yo y luego pasar copia. copia. Ya está, porque en realidad sí, claro. no nos vamos a inventar vale. currículos distintos. No, no, sí. no el currículo lo tengo yo, Luisa me lo ha ido pasando todos los años. Pues ya está. Entonces eso Hago sí. el formulario, lo paso y tal cual yo lo pongo. Siempre claro. las consideraciones, hay claro. unas consideraciones claro. personales de por qué creemos ¿Y? que es candidata. Pues cada uno la iniciativa que... entiendo que es individual, no es, no es eh, corporativa, no es que la asociación haga nada por la, como tal, sino eh, miembro a miembro, ¿no? O sea, persona a persona. Se puede hacer miembro a miembro, persona a persona, o lo puede hacer también la asociación como, como tal. Pues se puede hacer en, en ambos Sí, casos, ya, vamos, la asociación, por supuesto. ¿no? ¿no? Y probablemente, dices tú, a todos, los, a todos los socios no, pero habrá una contingente de socios que manejen habitualmente, que sí lo puede hacer aparte de nosotros 15, como tú dices, ¿no? ¿no? Sí. Vamos, digo yo, no sé, vamos, que yo creo que habrá gente que sí esté dispuesta a apoyar la candidatura de. simplemente facilitándole un poquito la metodología, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Vale. Yo creo que se puede publicar en la web incluso eh, el método, ¿no? ¿O cómo hacer? Sí, sí, no. En bueno, eh, eh, eh, eh, no yo... eso a los socios no hay problema. Sí. Un no. correo. Es bien que explicado empezamos. y tal. Claro, o se hace cortito y clarito sí, sí. y ya está. Pero, Previo a eso tenemos que elaborar nosotros el documento. Bueno, pues entonces que lo pase y, y el mismo digamos, el mismo se, se, se envíe como asociación como entidad, pues ese, se traslada para que se envíe individualmente por cada uno de los socios que, que pueda. Porque seguro que, que todo el que pueda, más que, que quiera, porque querer, vamos a querer todo, pero todo el que pueda lo va a hacer. ¿No? Bien, pues... Alguna. Eh, Martín quiere bueno, de Sí, este es que sí. Quería participar. Lourdes ¿Lourdes? Cano. Sí. Lourdes. Sí, yo quería decir varias cosas. Lo primero, eh, bueno, es una pequeña puntualización. Durante todos los documentos que se ha proyectado, eh, al hablar de la comunidad valenciana solo se habla de Valencia. Entonces, de cara a otros socios que no sean de Valencia, eso queda un poco feo. Por, por si se puede cambiar al futuro. Que simplemente ¿Eh? añadir la Rueda. palabra comunidad. Rueda. Ah, Lourdes, te refieres a introducir la palabra comunidad. Bueno. Sí, porque sí. sí. soy consciente sí. de que haya mucha gente puede parecer una tontería, que esas cosas le, le sientan un poquito mal. Entonces, para tenerlo en cuenta y, ya, y ya. acogerlo. Ese era el primer punto como para tenerlo en cuenta. no Luego, eh, el tema de, de lo de los premios perla negra, estoy de acuerdo en que se puede hacer un documento para que todos podamos, como socios, hacer un copia perla y entregarlo y cuanta más gente mejor. Creo que en eso no habría ningún inconveniente en, en poder hacerlo. Otro de los puntos es que podríamos intentar aprovechar el día del HHT el 23, para dar visibilidad en, en la prensa, en los medios. O sea, creo que es muy importante que a nivel de redes sociales estamos muy activos y cada vez estamos más activos, pero tenemos que intentar dar el salto a, a los medios. De hecho, eh, aquí a punto últimamente está como bastante implicado con el tema de las enfermedades raras y... Sobre todo para Esther, que ahí tenemos un poquito de faena de cada día 23, intentar contactar con ellos para dar visibilidad de ese día. Y no solo que se quede en la Comunidad Valenciana, obviamente, sino que cada uno desde, desde su lugar intentemos dar visibilidad, porque si no damos visibilidad en la prensa, es que al final la gente que no está en la asociación no se va a enterar de, de que existimos. Y nos vamos a quedar cortos. Entonces, la manera de llegar al mayor ámbito de, de personas posible. Sí. Es intentar motivar a la gente, ¿no? Y luego quería plantear, no sé cómo quedó el tema que le comenté a, a este de hacer la lotería para no tener que enviarla. Había una, una administración aquí en Valencia que a través de la Asociación Española en Contra del Cárcel trabajaban de esa manera. Y entonces hacen los cupones de la lotería de Navidad, no los envían, entonces nos evitaríamos ese gasto. No ah. sé si lo habéis revisado o si hace falta que, que yo intente mirar a ver cómo se hace. Que no me importa, pero para tenerlo en cuenta, para, esta, para este año, para esta lotería de la Navidad. Porque cuanto menos costes tengamos, al final es mejor para todos. Yeah. Y... Hola, Leo. Mira, yo con todo respeto eh, no estoy de acuerdo, porque al menos en el contingente de lotería que yo distribuyo eh, puede parecer arcaico, pero la gente quiere el décimo, y más ahora que son décimos enteros. Entonces, eh, supongo que a mí también me encantaría poder disminuir los gastos de la asociación, ¿no? pero probablemente estemos hablando del chocolate del loro, porque comparativamente, no sé, a lo mejor supone un gasto muy importante, no lo sé, no, no me he fijado bien en ese detalle, pero yo te garantizo que, desde luego, la distribu o sea, no sé cómo harías tú la distribución eh, a toda la gente que yo, que eh, modestamente vendo unos cuantos, no se me ocurre eh, cómo hacer llegar y, desde luego, muchísima gente no me lo compraría si no les entrego el décimo. No. Me imagino que puede pasar eso, pero es por, por mirar ese Lo quiere decir que no se puede hacer en paralelo, a lo se puede hacer en paralelo. Es sí, bueno. que creo que es lo más correcto, ¿no? O sea, de modo que aquellas personas que tengan esa, esa red de distribuidores, a ver, yo con mis amigos más íntimos se lo hago via WhatsApp, le hago una foto y no sé qué. Claro, pero eh, a, la, a la hora de la verdad, la inmensa mayoría desea o quiere tener el décimo. Es un juego muy clásico y bueno, muchísima gente. Gracias, así, que se puede hacer las dos formas en paralelo según convenga mejor a cada uno. ¿no? Sí. Ya es lo que dice otro, bueno, ¿no? <ríe> eh, hay muchos, muchos bueno, primero que, que la adquisición sí que hacen es porque la, luego la venden, pero la tienen ya Y Entonces lo que quieren es el décimo, físicamente el décimo, ¿no? ¿eh? Porque yo aseguro que, mira que intentamos y tal. Y hay, hay otros que igual con las fotos a través del WhatsApp, pues bueno, algunos alguna de esos, en la medida que podemos, pues si le falta eso, pues vale, pues fijaros pues el gran ahorro que se produce, ¿no? Pero son, es una minoría, minoría, minoría, la que se... Porque además, como eh, pues siempre compras varios, o sea, varios, compras mucho, compras más, decimos... O compran décimos que no son solo para ellos, luego no, compran sino que luego los no sé. Eh, es complicado, ¿eh? eh Mirar que hemos estado viendo a la reducción del gasto. También a la responsabilidad, a la, a la, a la gestión de, de sacar décimos, de enviarlos, de correos certificados. Bien, es un proceso, pero bueno, pues. Se pueden, se pueden explorar bueno, se pueden abrir esas dos vías o cualquier otra que suponga un ahorro eso está claro ¿no? pero creo que la administración esa de lotería yo creo que lo, lo vamos a ver pero creo que lo que trabajan es eh, con lo, la lotería esta de online que no sé si se puede reservar un número completo que otra cuando tienes que reservar y tener garantizado que no te van a faltar. Eh, por tanto, tienes que reservar lo que es un número completo, eh, que son 1.600, me parece, décimo, o algo de esto, ¿no? que te dé garantía de que va a poder, vamos a poder llegar hasta el final, eh, en el peor o mejor de los casos, no sé, no sé cuál, cómo sería, si bueno o malo, que no nos faltarán de más de, de en torno a 1.600. ¿no? Es complejo, ¿eh? Yo entiendo, ya. no solo el gasto, sino la complicación que tiene luego de la distribución, etcétera, etcétera. ¿eh? Pero nos da, vamos a ver, cualquier alternativa, cualquier, no alternativa, cualquier otra variante de, de posibilidades de distribución que conlleve reducción del gasto, la abriremos, seguro. Ahora, modificar el proceso... Eso nos puede llevar a que incluso pues algunos ni compren. No sé, porque lo que quieren es su décimo, lo que quieren. Estamos. Sí, y y poco pues, pues, iríamos por ahí, en esa línea. ¿no? A mí me gustaría contestar. Sí. En... No, ¿puedo poner la cámara. No puedo, no puedo poner la cámara. cámara. Porque... No, no, no. Hola Lourdes. Soy Esther, bueno, a... hola a todos. Eh, quería contestarte por un lado, eh, si, me, eh, si se me ha pasado poner comunidad valenciana en la memoria en algún momento, pues nada, pasa a, a mis amigos de Alicante y Castellón, que los quiero un montón y no habrá sido de una forma como sin intención y que la hará a partir de ahora en lo que a mí respecta lo tendré en cuenta en los documentos que le hago. Y que, y que te agradezco la puntualización ¿vale? y luego, y luego eh, lo de eh, lo, que lo que has comentado de promover no, la publicación en medios de comunicación me parece una idea buenísima y te invito a que colabores eh, pues, eh, en ayudar en esa en esa transmisión como delegada de la comunidad valenciana sabes que tenemos la cuenta de correo comunidad valenciana hht eh, Ponemos a, a, te pongo a, a tu disposición toda la, toda la información, igual que se va a poner a, a, a disposición de todos los socios, pero que si puedes ayudarnos en ese sentido, nosotros encantados de, de que colabores tú y cualquier otra persona que quiera colaborar. Eh, en ese sentido me parece una idea muy buena y que, y que, vamos, que la llevamos a cabo. Y, y, y, y bueno, pues que estamos en contacto contigo y con cualquier otra persona que quiera ayudarnos, tener en cuenta que eh, el trabajo de la Junta Directiva es voluntario y lleva bastante trabajo, entonces quisiéramos llegar a todo, a, a todas las actividades y a pero sin ayuda de los demás a veces es imposible. Entonces, ya llevar la campaña, de los, por ejemplo, del día de la HHT del 23 de junio, la coordinación de los carteles, eh, informar a los socios, las redes sociales, publicarlo en la página web, se dice rápido, pero lleva faena y todos tenemos también nuestros trabajos y entonces si... Eh, queremos hacer otra, otra vía más, estupendo, pero necesitamos ayuda por vuestra parte también. Eh, y bueno, no sé si... Y lo de la lotería, que sí, es verdad, me lo comentaste. Yo le pasé el WhatsApp a Martín de, de esta empresa que me comentaste, pero la verdad es que no lo habíamos vuelto a comentar. Gracias por recordarlo y como ya ha dicho él, sí... Si, a lo, a lo mejor es algo a valorar. En, yo creo también estoy de acuerdo en las dos vías, porque, por ejemplo, yo sí si el año pasado, no sé, vendí 40 50 décimos, fue a personas que conocía y porque yo he ido a decirles, oye mira, te acuerdas mi asociación el décimo de mi asociación, mucha gente me lo pide, entonces que por mi parte yo necesito también el décimo presencialmente porque tengo ya captado a todo el mundo de mi décimo el décimo solidario, te acuerdas entonces, pero bueno sí que es verdad que a lo mejor hay mucha gente que lo pide eh, a través de la web en esos casos, en vez de pedirlo a través de la web para que Martín se lo envíe, pues directamente lo podían comprar en la empresa esta, entonces me parece también una una muy buena idea. ¿Vale? Y nada, vale. ya con mi parte ya está. Eh, bueno, comentar... bueno, ya, ya está manifestando de que, bueno, que puedes contar con toda su, su colaboración. Este, ah, sí, sí, sí, ya lo he visto. Sí, yo quería contestar simplemente que no era por meter más presión a la Junta Directiva, sino un poco de yo lo voy a mover Ven. para intentar también que el resto de socios que están presentes que, que se involucren en, en mover este día, este día y por supuesto cualquier otro, pero este especialmente. Entonces, pues no, no era para meteros más presente, por supuesto. <risa> que, no. que no sé si había sonado así, entonces era para, para intentar no, no, no. Al, al resto a, a ello. Que, que es eso? Que tenemos una junta directiva que sí, que está súper bien que hagáis cosas, pero eh, no llegáis a todo y para algo estamos el resto de socios que además somos afectados y, como afectados, somos los primeros interesados en ello. Ya está. Siempre tener en cuenta que, para nosotros, cualquier cualquier aportación que hagáis, opinión, no sé, crítica, ¿eh? siempre pensamos que todo lo hacemos en, en común y en mejorar, en hacer cosas que no hacíamos y, bueno, y para eso estamos, ¿no? Nunca lo vamos a tomar como una censura al contrario eh, lo que pasa es que bueno el tema de la prensa llega el tema de la prensa como tal pues hombre si, si le pagas llegas hasta donde, donde es lo que le pagas. A la, como noticias más para complicar más, bueno no tan fácil. hombre el, eh, estamos estamos probando que hay por ejemplo las la redes fundamentalmente el Facebook tiene mucha difusión divulgación y tal no no toda la que o no a todo el segmento social que, que sea un nuevo paciente pero no, no todo el segmento no todos los pacientes están, están metidos en Facebook vamos, lo tienen, pero llega ¿eh? bastante y bueno pero que general lo que sí tenemos es que generar actividades actuaciones que en sí mismo generen noticias. Entonces estaremos en los medios. En los medios, digamos, tradicionales. tanto ¿no? escritos como bueno, digitales. ¿no? Pero ahí tenemos que estar, obviamente. ¿no? Y, por otro lado, lo de la... Lo de, por ejemplo, ahora en cuanto a, a la divulgación y la, y la necesidad bueno, la de más eh, socios, porque ahí hay muchos más pacientes que socios, como muy bien sabéis, ¿no? Hemos hecho unos trípticos, bueno, hemos hecho, se han revisado, se han, se han actualizado el tríptico típico, bueno, el clásico que teníamos y seguimos teniendo el papel para hacerse socio, ¿no? Bueno, esto lo queremos mantener, de hecho, enviaremos un correo con el PDF que podáis escribir, y si alguno tenéis alguna dificultad, pues se os manda por correo. No es lo que normalmente se utiliza ya para, la, para, la, para asociarse, porque además en el propio tríptico sirve sí más como información, como tríptico divulgativo de información, que como herramienta o uso para asociarse. Porque la mejor herramienta, y desde luego desde donde nos llega las solicitudes de ingresos eh, a través de la propia página web. Y hemos revisado actualizado, este, que no conocéis, no que se va a enviar en A4, en formato A4. Este sí, sí que es importante, eh, y, y bueno, y si algún socio tiene dificultad luego para inscribir y demás, pues nos lo dice y se lo, y se lo enviamos en papel con el ánimo de que de, que de este tipo de, de, de, de cartel esté las máximas consultas posibles de otorrinos, de hospitales, de por ahí. Esto sí que es importante. Que se visualice en nuestra asociación que, y que la gente que vaya a un otorrino o a una consulta médica, bueno, digo torino porque es lo que más, cualquier caso, a una consulta de medicina interna, Cualquier paciente de asistencia se puede encontrar con este cartel y para poder conocernos y asociarse. ¿Vamos? Y sobre la lotería, bueno, veremos ahora lo único, la gestión que únicamente hemos hecho, eh, porque esa es otra con tiempo, hay que, hay que definir el número con el que se va. a... Uh, a, con, con, con lo que se va a realizar la lotería en principio tenemos reservado el mismo número del año pasado Vamos. Eh, y bueno pues eh, yo he pedido, hemos solicitado una terminación de 17 que hasta mediados de julio no la no, no, me, no, me, no me la van a confirmar pero nos inclinamos a que sea el mismo número del año pasado hombre suerte nos dio al dinero y yo nos no reportó tanto para la asociación porque, y para los socios. ¿no? Y bueno, pues exploraremos la idea esa, la, la doble posibilidad, de que se pueda enviar desde la misma eh, administración de lotería al socio que quiera directamente pues, a través telemática o no sé cómo, pero bueno, se, si, lo ha, si lo hace una administración de, de lotería, podrá hacer la otra o bueno o recurrir, a la que conocéis en la comunidad valenciana y yo por, bueno eh, comentaros que algunos me han preguntado la directiva lo hemos, la junta directiva lo hemos hablado ya obviamente este año que es cuando teóricamente correspondía la asamblea presencial no la vamos a hacer por motivos obvios y bueno en cualquier caso Independientemente de cómo tengamos la situación en octubre o noviembre, no tenemos tiempo material para realizarla. Y se, se, se realizará. Si, a, si no a, pues, ocurre nada nuevo, pues intentaremos a ver si pudo, pudi pudiésemos hacerla el año de eh, durante el primer semestre, a finales de mayo. Ya, pero bueno, ya oiremos. Sé sí que ganas, muchas ganas tenemos de vernos y de compartir una jornada, dos jornadas, como ya sabéis. Pero bueno, eh, la situación es la que es y bueno, eh, por lo menos pues, tenemos estos recursos que nos vemos a través de los Y por lo menos estamos, estamos en contacto. Eh, si no hay ninguna otra cuestión... No hay nada. bueno, pues agradeceros. vamos a pedir que activéis, que activemos todos nuestras cámaras para hacer una búsqueda de pantalla de estos, que se haga una foto que quede para, la, para el recuerdo. Andrés, vete para acá, que salgas por aquí, os ponéis... Ah, me parece que el hospedador tiene bloqueado el... Eder. No, está en ello. Eh, ah. Bienvenido. Vale, vale. Yo también estoy bloqueada. Y sí. estamos todos. ¿Sí? La punta si quieres. donde la junta directiva te ha vendido? Estamos sin todos. A ver, tú, tú lo he pillado. Eder, lo, lo ves tú, ¿no? Sí. Sí. Y lo ves todo. Julia, ¿dónde le doy? Yo no. ¿Nuria? Seguimos sí, bloqueando las cámaras. ¿A dónde sí. le doy? ¿Nuría? Ah, vale, vale, ahora. Sí, ahora me la tengo bloqueada. ¿A ah, dónde para le cámara doy? Para cámara ver. Para sí. para ver? Después la cámara, después que ¿A dónde le tengo que dar? Eh, no no, sé. puedo. no ¿sí puedo. No sé L dónde L tengo L que dar. Nuria Ver, ¿Tenemos las cámaras bloqueadas? Sí. ¿Está no la puedo, bloqueada? Sí, las tiene, las tiene que poner el hospedador Ah, operador. Vale, vale. Ya está. Ya está. Yo estoy bloqueada. Ya está. Ya Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ah. Yo también sigo Ya está. Ya está. Ya Ahora. ¿eh? ¿No? Ahora, ya. qué guapos estáis todos. Sí, Sí, mascarilla. Sí, me dicen, pues, tú que te... No, lo ¿Qué que que la dale tú también. Dale, ¿No ah. Si lo tiene sujeto no puede darle. Pero es que no sé aquí aquí, aquí, aquí. ¿Lo sí, qué Yo sigo bloqueada. No sé qué te clasó. Ya tú. ¿Tú, ¿Tú ver, a, ver, a <ríe> Ya está venga una, venga, dos, tres. Patata. Vale. Patata. Potitos Es que no son, ¿eh? Ya tenemos. Ya. Bueno, un saludo y fuerte abrazo a todos. Cuidaros mucho. mucho grande. Bueno, bueno, es bueno.